Bienvenidos a esta sexta edición del ciclo de charlas El Teatro Comunitario en Tiempos de COVID-19, que estamos organizando junto con Lola Proaño y Clarisa Fernández y yo, Camila Mercado. Eh, en esta oportunidad eh, vamos a tener la participación de Liliana Guani, directora del grupo Boedo Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Liliana es docente y trabaja en el Hospital Italiano, en el área de Educación y Comunicación en Salud. Hace más de 20 años empezó a formarse en teatro y junto con Hernán Peña comenzaron con este proyecto en 2001. En diciembre del año pasado estrenaron su último espectáculo, Boedo, un barrio. Y, eh, bueno, Boedo Antiguo eh, surgió explorando un poco el teatro callejero eh, y al conocer la experiencia de Catalina Sur y del circuito cultural Barracas eh, decidieron también conformarse como un grupo de teatro comunitario. Eh, su lugar de, de reunión es el espacio tipográfico ubicado en San Juan 3244. Eh, bueno, Liviana, bienvenida y muchas gracias por, por participar de este ciclo. Es, es un placer tenerte con nosotras. Bueno, gracias. Para mí también es un placer y es un gusto participar de estas entrevistas que realmente son muy interesantes. Bueno, muchas gracias, bienvenida eh, de nuevo. Eh, Liliana, queríamos empezar haciéndote alguna pregunta en relación con cómo se está manejando el grupo eh, en este contexto tan particular, ¿no? Sabemos que el teatro comunitario tiene la característica de ser un teatro que eh, lo que hace es poner siempre en contacto a las personas, ¿no? En los encuentros, eh, ya sea eh, a través de un mate, de una palabra, de los ensayos, ¿no? Como que el tema de eh, estar con el otro es una de las características, ¿no?, de este teatro. ¿Cómo están haciendo, en este contexto, si están desarrollando alguna estrategia para mantener ese contacto? Si están utilizando alguna herramienta tecnológica y, en el caso de que la estén usando, eh, ¿qué ventajas y desventajas le han visto en, este, en estos meses, digamos, de, de pandemia, de, de, de aislamiento? Bueno, fue eh, bastante complicado empezar a, a, a ver qué hacíamos, porque toda la situación, bueno, como a todos nos sorprendió, habíamos tenido una reunión, eh, un ensayo que... Este, se había incluido gente nueva, estábamos muy contentos porque nuestro grupo es un grupo pequeño, porque su, digamos, venimos de una crisis así grande y quedamos muy poquitos y quedamos toda gente mayor <risa> o grande. Este, y, y bueno, tuvimos un encuentro, había venido gente nueva, estábamos muy bien. Y al segundo encuentro fue esto del COVID. Este, y... Decidimos, bueno, dejamos por 15 días y nos volvemos a reunir, pero los 15 días se extendieron, como todos sabemos. Este, y entonces, eh, la idea era qué hacer para, para retenernos, para com comunicarnos, y también para seguir comunicados con el barrio, porque nosotros también pertenecemos a la red de cultural de Boedo, este, que ellos hacen la semana de Boedo, que siempre se hace en septiembre, donde nosotros participamos. Lola una vez nos vino a filmar ahí a la semana de Boedo. Y bueno, la idea fue ver cómo retenernos, cómo seguir que este grupito que somos este, siga funcionando. Y bueno, lo primero que se nos ocurrió fue hacer un video para poderlo compartir con todas las redes del barrio. Un video con fotos, porque ni siquiera teníamos video hecho. Así que bueno, con fotos y textos que grabamos cada uno, cada uno de los integrantes del grupo grabó un texto de, de la obra, y bueno, hicimos ese video, y lo subimos a las redes, y fue un trabajo integral donde, se, donde empezamos como a, a funcionar de vuelta el grupo. Entonces, a mí se me ocurrió que los sábados, que en el horario de ensayo nuestro, que es los sábados a la tarde, hagamos alguna actividad. Entonces bueno, empezamos un sábado a, a delinear personajes, cada uno tenía que elegir un personaje cualquiera, con total libertad, este, no ceñidos a un tema, sino... Y fue muy interesante porque esos personajes fueron eh, describiendo la cuarentena, fue este, un registro muy importante de cómo se sentía cada uno, a través del personaje, como cada miembro del grupo fue... Diciendo qué le pasaba con el tiempo, qué le pasaba con el encierro, qué le pasaba con la ayuda exterior, qué le pasaba con el barrio, con, con la familia, a través de los personajes, con cosas por ahí graciosas, o, eh, pero fue muy muy interesante ese proceso. Y bueno, eso estuvimos, eh, seguimos trabajando con los personajes y después este, empezamos a trabajar también con historias. Eh, a uno de los integrantes del grupo se le ocurrió una historia de, de una ciudad que le robaba las palabras, con esto en silencio, y bueno, y en eso estamos, estamos trabajando así, en el grupo, estamos este, viendo, y lo que voy viendo es que eh, con todo esto podríamos hacer la nueva obra, que tiene que estar totalmente distinta, ¿no?, ahora con lo del coronavirus. No sé si te contesto o algo más, no, sí, bárbaro, porque, bueno, cada grupo va tratando de encontrar, digamos, su camino de acuerdo a las posibilidades que tiene, ¿no? Eh, y Liliana, este uso de la tecnología, eh, ¿qué dificultades tuvieron? Digo, ¿Tuvieron alguna dificultad en relación con que la gente, no sé, pueda acceder, se pueda conectar, o les resultó algo más fácil de lo que pensaban, digamos? No, no, realmente, por ejemplo, la mayoría del grupo no tiene Zoom, ni tiene celulares para podérselo bajar, o no tiene computadora, entonces lo hacemos todo vía WhatsApp, grupo WhatsApp, no tenemos otra tecnología para que, inter para que todos podamos participar. Este, incluso hay una compañera que no tiene ni siquiera WhatsApp, a la que le voy mandando por mail las cosas y ella bueno va participando como puede, este, y solo WhatsApp, no, no pudimos usar otras tecnologías. Entonces, bueno, pero el grupo de WhatsApp eh, lo anulamos los sábados para que nadie lo use para otra cosa. O sea, el sábado pertenece al ensayo y ahí todos los que quieren participar, participan, los que no, no, pero usamos WhatsApp, nada más. Bien, y en ese, en ese vínculo con la tecnología y a través de WhatsApp, eh, ¿Cómo percibís vos esta cuestión del encuentro? ¿Sentís que, que el teatro comunitario está de alguna manera eh, ayudando a sobrellevar este momento? ¿Que la pasan bien? ¿Que puede ser como un rato, digamos, de salir de la rutina? Digo, ¿Cómo lo percibís vos, y, en, tu, en tu caso personal, y cómo lo ves adentro del grupo? Si te parece que, que es algo que está ayudando a, a generar por lo menos contención o compañía, digamos, entre los integrantes del grupo. Bueno, eh, yo creo que sí que es reír porque se, se, es algo muy importante ahora lo del tema de los de las redes y bueno eh, el poder comunicarse con el exterior mientras uno está solo este y, eh, y en el grupo de teatro yo creo que sí porque al principio era como tímido y después nos empezamos a divertir y entonces y todo el mundo está esperando a veces en la semana me mandan mensajes Liliana, este sábado qué vamos a hacer eh, yo creo que a muchos que, que les dio esa posibilidad de, de ver que, que se puede comunicar con el otro, que uno no está tan solo, y que la esencia del grupo, la esencia del teatro comunitario, del estar con, con el afuera, se puede conseguir eh, no solamente presencialmente, sino eh, en el contexto de un grupo de WhatsApp o, o mail o, o distintas cosas, ¿no? Eh, ¿Y qué pasó con estos integrantes nuevos? ¿Han podido, digamos, eh, retenerlos? ¿O en este contexto? Bueno, una, una chica que había venido el año pasado, este, que poquito tiempo y después se fue y volvió, ella sí se quedó en el grupo, pero otras tres personas eh, que las habíamos incluido en el grupo salieron del grupo porque, claro, no tenían esa pertenencia no sabían cómo, eh, digamos, no tenían experiencia de teatro, ni cómo este, relacionarse, y no nos conocían. Entonces eh, fueron eh, fueron saliendo del grupo, y um, eh, tenemos los datos y apenas podamos eh, volvernos a encontrar, eh, espero que vuelvan, <ríe> pero por ahora no, no fue, no fue eh, eh, así, no se pudieron quedar. No se sí, Liliana. Eh, sí, espero que los recuperen ¿no? y que además crezcan más después de esta experiencia que suena la verdad maravillosa, interesantísima, pensar cómo lograron una continuidad en estas circunstancias. ¿no? Y en vista de lo que nos cuentas, eh, respecto del, del futuro, que no sabemos bien cuándo va a llegar, pero algún momento esperamos que llegue y que de nuevo puedan reunirse y salir al espacio público, ¿cómo visualizan ustedes esa salida al espacio público? ¿Tú crees que esta experiencia con la virtualidad de alguna manera va a cambiar las prácticas de tu grupo de teatro? Yo creo que eh, las prácticas no las va a cambiar, porque el, el teatro comunitario eh, es un teatro de encuentro. Lo que va a cambiar es la forma. Eh, nosotros en, eh, en el grupo siempre eh, trabajamos coreografías grupales, amontonamiento. Este, la, la puesta en escena, eh, nosotros como venimos del teatro callejero, eh, lo que tratamos es de no tener ninguna escenografía y que nuestras obras se puedan dar en cualquier lado. En la calle, en un parque, eh, toda nuestra, nuestra obra cabe en una bolsita o en una valija que tenemos cada uno. Entonces, eh, mi, eh, lo, lo que yo creo que vamos a lograr es eso, es volver a las plazas, volver a la calle, y respetar ese distanciamiento, yo creo que va a ser un aprendizaje eh, para nosotros, eh, no sé si difícil, pero un desafío. Va a ser un desafío el volver a, a encontrarnos sin abrazos, sin besos, porque yo creo que hasta que salga la vacuna, eh, eso no va a poder suceder. Sin tomar mate, sin... Pero bueno, eh, yo creo que el encuentro se puede generar igual, se puede generar a de libre... Eh, con, teniendo el distanciamiento con barbijo y volviendo a pensar a repensarnos, ¿no? porque el, el, el teatro comunitario es teatro para, para todos. Y digamos la tecnología nos puede ayudar a elaborar, poner algún texto, alguna obra, eh, pero después la práctica tiene que ser con todos, ¿no? con la gente. El público te devuelve un montón de cosas eh, que solos no la podés lograr. Claro, claro. Bueno, entonces la tecnología tendría quizá un, un rol de haber aprendido un modo diferente de reunirse en tanto la preparación, pero lo otro ah. es insustituible, obviamente. ¿Y tú crees que hay algún modo de prepararse para esta nueva etapa? ¿Crees que va a haber circunstancias similares o muy diferentes a lo que estamos acostumbrados los, los hacedores o los aficionados al teatro comunitario? <risa> Yo creo que sí. Este, espero que, bueno, que pronto, como pasó con la gripe, eh, salga, o como con tantas enfermedades, salga una vacuna que nos permita volver a, a la vida, a la normalidad, entre comillas, ¿no? Pero mientras, eh, yo creo que hay que andar este camino. Así como en el, en el 2001 surgieron todos los grupos de teatro comunitario para ocupar los espacios, para convocar a los vecinos, yo creo que ahora sería otra convocatoria. Creo que también eh, toda esta etapa fue de mucha soledad para muchas personas, este, y que lo social, eh, lo convocatorio, eh, respetando como ciudadanos todo lo que nos toca ahora de, de distanciamiento, de, de lavarse las manos, del alcohol, de alcohol, siguiendo todas estas normas, yo creo que, que el encuentro se tiene que volver a dar. Este, por ahí, yo lo la otra vez pensaba: bueno, si hay que actuar con barbijo, va a haber que trabajar la voz un montón para que se escuche. Si tenemos que eh, que el público esté bien separado y bueno, y tener normas con el alcohol, eh, pero no nos podemos privar de, de volver a ocupar las calles. Creo que eso... a lo mejor el barbijo va a tener que pasar a ser parte de, del carácter del personaje. Habrá que Quizá. inventar algo. Sí, ¿No? una obra que hacemos nosotros que se llama eh, Flor de Guacho, el otro, usamos más, unas máscaras. Entonces yo decía, bueno, en vez de las máscaras eh, vamos a usar el barbijo ahora. Claro, O una máscara que, que, que de alguna manera se transforme para hacer de barbijo, ¿no? Claro, claro, sí. como este, claro. Son distintas alternativas que hay que empezar a pensar para... Para claro. seguir, ¿no? Claro, y Liliana, tú mencionaste el 2001, ¿tú ves algo similar en esta posible vuelta a la salida esa que ocurrió luego de la crisis del 2001? Yo creo que sí, yo creo que eh, el 2001 era otro contexto, ¿no? Eh, social y político, eh, era, eh, digamos, otra forma de, de salir. Pero ahora yo creo que por ahí es, hasta es más eh, solidario. Yo creo que este, este, este coronavirus hizo que repensemos, nos hizo parar, ¿no? Eh, yo digo, en, a los que hacemos muchas cosas, nos dijo, bueno, tenés que quedarte, tenés que parar y te tenés que cuidar. Y en, en, a partir de ahí uno empieza a pensar otras cosas, y creo que a todos nos pasó de empezar a proyectar y a pensar otras cosas que, eh, que se van a volcar. No sé si va a ser igual que el 2001, si va a haber ese auge que hubo en el 2001, pero yo creo que sí, que, que la gente va a estar ávida de, de otras cosas, ¿no? De dejar la soledad de estos ciento y pico de días y, y empezar a ver eh, el afuera. Yeah. Liliana, eh, pensaba, ¿no? Eh, un poco, bueno, eh, escuchándote y también pensando en, en la historia del grupo y retomando este tema de, del espacio público y, bueno, un poco también de, de la trayectoria que tienen ustedes explorando, digamos, el teatro callejero. ¿Te parece, digo, porque también fue algo que, que fue surgiendo en otras, en otras de las charlas que hicimos, que de alguna manera fue surgiendo esto de de cuando se pueda volver a hacer teatro, quizás el espacio público, eh, los espacios abiertos, al aire libre, sean como, de alguna manera, un escenario más propicio eh, para, para el encuentro. En ese sentido, ¿te parece que, por ejemplo, grupos como Bodedo Antiguo, o otros grupos que han hecho teatro callejero, tienen como, por así decirlo, alguna ventaja o, o bueno, experiencia, ¿no? en, en, en este manejo, ¿cómo, cómo lo, lo, está, lo pensás o lo, lo imaginás? Eh, sí, realmente yo creo que los grupos que, que, que, que salimos a, siempre a la calle, este, por ahí tenemos la ventaja esa, simplemente de no tener, por ejemplo, escenografía o grandes traslados de... Este, de distintas eh, vestuarios, eh, maquillajes, porque son todos temas que ahora hay que tener cuidado, no te puedes maquillar con el mismo maquillaje que el otro, o usar cualquier ropa porque tiene que estar eh, limpia, desinfectada. Entonces los que ya tenemos esa experiencia de la calle, bueno, la podemos transmitir a los otros, y yo creo que eh, lo importante es este, que, que los... Que todos los grupos puedan, porque yo creo que va a haber que hacer nuevas puestas en escena. La puesta en escena no puede ser la misma que antes, porque casi todos los grupos hacemos un montón de cosas eh, juntos, digamos, de eh, 30 personas en escena al mismo tiempo. Y yo creo que eso lo, lo vamos a tener que modificar. O sea, cuando pongamos una nueva obra, va a tener que ser distinta la puesta en escena. El, la circulación de los actores, la circulación del material que llevemos, ya sea, qué sé yo, algo chiquito, o armar una escenografía en una plaza, pero todo va a tener que, que ser distinto. Eh, sí, yo creo que, eh, que tenemos que repensar todo, hasta nosotros, este, que estamos acostumbrados a la calle, pero no nuestras puestas en escena, porque son puestas en escena de, de coreografías grupales. Nosotros a veces estamos todo el tiempo, todo el tiempo ahí en escena y juntos. En la obra esta del Boedo hacemos las, eh, que vivimos en las casas de los conventillos todos juntos. Entonces, eh, yo creo que eso hay que volverlo a hacer, hay que empezar de nuevo. <risas> sí, seguramente va a ser una, una, eh, una reelaboración, ¿no? Eh, pero bueno me, me parecía un, me parece que ahí hay como un potencial de, de trayectoria y de experiencia que, que, que va a ser muy interesante no sí yo creo que sí nosotros el, año, el otro el año pasado que bueno sufrimos esto del grupo y de que quedamos pocos eh, hacíamos muchos ensayos en la plaza boedo que queda que ahí cerquita del tipográfico y y claro, y nos acercábamos a la gente, y estábamos ahí en la plaza y, y podíamos hacer eh, escenas eh, con... la gente se paraba a mirar, este, con, esta, con esta cosa que nos, que nos formamos en, en la calle, ¿no? Este, y, y eso fue una experiencia chiquita que ahora la, la tendríamos que agrandar para cuando se pueda salir, ¿no? Cuando Totalmente. podamos volver a reunir. Sí. Eh, y tengo una pregunta, Liliana. Eh, en este tiempo, digamos, de, de que viene durando la cuarentena, ¿han podido acceder a algún tipo de apoyo o ayuda de alguna política pública de estas que, bueno, que están también saliendo por el tema de la emergencia cultural? ¿O cómo están haciendo desde lo económico, digamos? Mira, nosotros lo que tenemos... Justo el año pasado ganamos un subsidio de proteatro, este, y bueno, lo tenemos todo el subsidio porque no eh, nosotros económicamente solo gastamos en el alquiler tipográfico eh, el mes, y no tenemos nada más, no pagamos nada más, somos un grupo que no, eh, digamos, lo único que pagamos es el alquiler, vestuario, bueno, todo lo que tiene que ver con el teatro. O sea que eh, económicamente no, no, no estamos perjudicados, como otros grupos que alquilan o que tienen eh, que pagar a docentes, a talleres. Eh, nosotros eh, eso no nos tocó. Este, y bueno, y, ten, y tenemos un subsidio como para ahora a enfrentar lo que venga, ¿no? Este, o sea que desde ese lugar no, nuestro grupo no, no necesitó generar... Eh, ni, ni nada que es una ventaja en este momento. Bueno, Liliana, eh, en principio te agradecemos un montón que hayas participado en este ciclo, para nosotras es un placer eh, también conocer realidades tan diferentes de los grupos, porque la verdad es que cada composición de los grupos, eh, cada lugar en donde esos grupos están, digamos, asentados, es diferente. Hoy hablabas de la relación con la comunidad, eso... No, también, no sé si querés eh, contarnos un poquito, a mí me parece muy interesante, digamos, cómo el grupo se, se vincula con otras instituciones o con otros grupos de la comunidad, porque no, no siempre pasa, ¿no? ¿no? Todos los grupos por ahí generan ese vínculo. Eh, sí, eh, nosotros eh, estamos ahí en la red de Cultura de Boedo, que es, que es interesante, porque ellos tienen todos los sábados una radio abierta, este, y nosotros cuando eh, convocamos a, a, a que vengan a las funciones, eh, entonces los sábados al mediodía vamos por, por la calle Boedo este, y, y, bueno, y participamos y, y cuando ellos hacen alguna actividad también eh, nos participan y nos invitan. Eh. Así que es muy interesante porque es relacionarse con los comerciantes de Boedo, con eh, los vecinos que por ahí el sábado están yendo a comprar eh, o paseando por, por Boedo, bueno, y ahí nos acercamos, hablamos con ellos. Es una, una buena comunicación con, con todos, ¿no? Con, con los este, integrantes de la red. Eh, y Es una participación en el barrio que tratamos de hacerla. Ok. Bueno. bueno. Eh, no sé, Clarisa, si querías decir algo. Adelante. No, no, no, nada, iba a agradecerle a Liliana. Así que... Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente este, un gusto, espero que, eh, que se hayan sentido cómodas, yo me sentí muy bien, muy cómoda con ustedes, y bueno, no se... espero si nos seguimos viendo, ya pronto yo creo que nos vamos a poder encontrar. Sí, esperemos que en vivo y en directo, no, sin la pantalla eh. de por medio. Mil gracias Liliana por haber estado, eh, nos has contado cosas que realmente nos abren un panorama cada vez más rico y distinto respecto de cada grupo, así que gracias por haber estado, ha sido muy lindo escucharte y encontrarnos de esta manera, un poco limitada, pero en fin, y bueno, suerte en lo que queda Liliana, mucha suerte en lo que queda y en el regreso. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y también esperemos vernos pronto, gracias por todo. Sin duda, sin duda nos estaremos encontrando, eh, esperemos dentro de poco. No sé si querés eh, compartirnos eh, alguna red social donde se pueda seguir al grupo, donde la gente pueda también ver un poco de lo que hacen o lo que comparten. Bueno, en nuestro Facebook que es eh, Boedo Antiguo, o en Instagram que es Boedo-Antiguo. Eh, en cualquiera de los dos, este... Nos pueden, nos pueden encontrar. ¿Y hay algún Genial. modo posible de colaborar con el grupo, Liliana? Bien, en este momento lo que nos interesa es eh, que venga gente al grupo, o sea, que, que, que crezca en número, este, número, y jo, que vengan jóvenes. Tenemos el grupo está compuesto, la mayoría somos gente grande, también hay algún joven, y hay dos, dos niños que empezaron de chiquitos y que ahora tienen 15 y 18 años, y bueno, ellos siguen, están con nosotros. Así que bueno, eh, lo que nosotros necesitaríamos ahora es que crezca el grupo. Bueno, bueno, muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y buena semana. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. gracias. Adiós. gracias. Adiós. No, no, gracias.